Venimos de un momento muy tenso en el mundo de las computadoras Más que todo para parte de los componentes Tuvieron una alza de precios pues muy alta Y pues parece que algunos de ellos siguen así y no empiezan bajar en un corto plazo Por lo que hoy te mostraré la mejor PC gamer Barra edición o trabajo Calidad-precio para este 2023 Y es que el presupuesto máximo son 600$ dólares, Así que solo hace calidad-precio En PC des en cuenta que los precios están hechos en base a Amazon Por lo que en tu país puede cambiar esto Como por ejemplo los derechos de importación o el envío Así que todo esto es un precio base de Amazon Por lo que estará en dólares y bueno, lo primero es coger, es lo más importante de un PC Y es todo lo que tiene que girar en contorno a él y estamos hablando del procesador y como procesador escogeremos el famoso Ryzen 5 5600G que cuesta alrededor de 129 dólares en amazon y es que este procesador tiene 6 núcleos y 12 hilos y esto para el gaming y multitarea es súper excelente ya que además tiene una frecuencia base de 3,9 GHz, con un consumo de alrededor de 65 watts por lo que sí pues no hace tan caliente y es que la ventaja de este procesador es que trae los gráficos apu de ryzen y pues con los gráficos integrados que tiene te corre la mayoría de juegos en 1080p a más de 60 fps con una buena configuración gráfica o sea ni lo más alto ni en lo más bajo y que lo bueno es que puedas ahorrar mucho en una tarjeta gráfica ya que las apiguras son bastante potentes y como se ahorra ese dinero para la gráfica pues se puede invertir mucho mejor en otro componente aunque si a futuro quieres añadir una tarjeta gráfica claramente puedes poner hasta una RTX 3070 Ti y te va a ir sin problemas y es que si quieres componente también es lo más importante y es la OAR que tiene que ser AM4 y que soporte la serie 5000 AMD ya mencioné que la placa madre sea de gama alta o gama baja no interfiere en el rendimiento y es que sabiendo esto no hay que escoger una placa madre pues de muy gama alta de un alto valor y es que el momento escoger una placa madre lo que más de mirar o tener en cuenta a futuro Es verificar que tenga unas buenas fases De alimentación o que por ejemplo si es muy básica Nos puede limitar en algunas cosas como por ejemplo En los puertos USB o en algunas conexiones PCI Express por lo que es mirar muy bien eso Pero pues yo te voy a recomendar una muy buena Así que la mejor opción diciendo todo esto es la Asus TUF Gaming B450-2 Que soporta Ryzen 5000 Y las otras tres generaciones de AMD Y como podemos ver tiene buenos VRMs y también los tiene disipados Y que también es muy actualizable a futuro Que le permitirá hasta 128 GB de memoria RAM Por lo que ese PC te va a ir increíble esta tiene un costo de 120 dólares Por lo que no es ni tan cara ni tan barata Por el momento ya hemos gastado 249 dólares Pero estos son los componentes más caros de la PC Master Race Así que vamos bastante bien Y al momento de escoger la memoria RAM Debes tener muy en cuenta pues también los gráficos integrados del procesador A no tener una memoria propia pues va a usar un poco de la tuya Por lo que por ejemplo si tienes 8 gigas Y tu APU Ryzen tiene la opción de utilizar 2 Va a coger 2 para él y le van a quedar al sistema 6 Y además de que en Dual Channel funciona mucho mejor Así que si vas a armar un PC con un APU Ryzen Lo mejor siempre va a ser 16 gigas de RAM en Dual Channel Como mínimo Y la RAM elegida es la Team Group Force De 2 módulos de 8 gigas a 3200 MHz Ya que aquí el RGB no la pela Y la RAM tiene un costo de 43 dólares en Amazon Y ya el gasto va siendo de 292 dólares Después escogeremos un ProZenB de un terabyte de samsung que cuesta 90 dólares esa hará que la pc y los jueguitos tardan en 5 segundos y además que eso no es todo vamos a acompañar con un ssd de 500 gigas que puedes poner ahí los juegos o el sistema operativo y que te prenda así literalmente ya que ambas unidades pues, son las más modernas que hay y pues también es de las más rápidas y el ssd es un western digital de 500 gigas que tiene un precio de 45 dólares pero a ver ya vamos a en total 427 dólares y pues ya la pc está cayendo mamalona pues prácticamente tenemos 1500 gigas de espacio y de dos memorias súper rápidas y lo único que queda ya sería el y la fuente de poder Que ojo la fuente de poder hay que escogerla muy bien Ya que ella también puede depender la vida de tu PC y por, ende, por mínimo de tener certificación y de ser de una buena marca. Una marca reconocida en el mercado. Y la fuente de poder es la EVGA ¿verdad? 80 Plus Bronce de 600W. Que tiene muy buenas calificaciones en Amazon y te servirá para meter una gráfica mamarona a tu PC en un futuro. Y recuerden, siempre deben pensar mucho en actualizar un componente y no siempre en el RGB. Y esta cuesta $75. dólares Por lo que ya nos quedan $98 para poder gastar en una buena case. Y que sea ATX para que la placa madre pesqueta perfectamente. Y mucho mejor encontrar un gabinete barato, bonito... Y con un buen flujo de aire. El mejor granita que puede encontrar por este precio es el Salman Neo Black Edition Que viene con 3 ventiladores incluidos. Y sus calificaciones en Amazon son bastante buenas. Por lo que es muy buena opción. Y su precio es de 65 dólares. Por lo cual nos sobraron 33 dólares para los 600 dólares. Así que el precio total de este PC. Que son precios bases de Amazon. Serían 567 dólares. Pero todo eso puede cambiar también dependiendo de tu país. Ya que están en cuenta el envío. Y que probablemente... El... Algunos le cobren derechos de importación Aunque eso depende pues de cada país Y una bueno, pregunta principal aquí es ¿Cómo corren los jueguitos? Y en ese momento te dejaré varios clips de este procesador y su rendimiento en algunos juegos Pero por ejemplo si quieres streamear mmm, Sinceramente lo mejor sería streamear juegos y esports Como por ejemplo, o Battleground Porque si llegas a poner Warzone 2 a esa cosa se explota Aunque probablemente sí te sirva con una buena configuración gráfica Ya que yo streameo a Warzone con un Resident 3 2200G que es un procesador mucho más viejo y mucho más malo. Así que realmente, pues de poder si sí se puede. Pero con una buena configuración gráfica y una buena configuración en OBS. Y hasta aquí llegó el video. Recuerda suscribirte para más contenido. Más PC Master Race. No olvides darle like a este video si te gustó. Ya que eso me motiva bastante. Y además comenta qué componente dañarías a este computador. O qué componente cambiarías. Y aquí abajo te dejo mi Instagram para que me puedas conocer un poco más. Donde allí también subo un poco más de contenido. Y pues también que pueda charlar conmigo. Hasta el próximo video. Chao.